Señores, con Camila. <risa> Señores, la gente le responde pues a la respuesta que dio el expresidente Leonel Fernández. <risa> wow, Leonel celular. Fernández. Tras el discurso del presidente del partido de la fuerza del pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández, en el que abordó la situación sanitaria, política, económica y social del país. Las reacciones no se hicieron esperar. El dirigente del Partido Revolucionario Moderno PRM, Ramón Albuquerque, reconoce que Leonel Fernández llevó al poder partido de liberación dominicana PLD, pero creó una corporación político-financiera que por 20 años saqueó la sociedad. Los diputados Soraya Suárez y Luis Gómez aseguraron que Fernández es el menos indicado para cuestionar el manejo del actual gobierno, al recordarle su propio endeudamiento y el déficit con el que concluyó sus administraciones. El diputado por el partido Alianza País, José Horacio Rodríguez, manifestó que Lionel Fernández no puede burlarse de la inteligencia del pueblo dominicano por oponerse a la modificación de la Constitución como forma de brindar la independencia del Ministerio Público. En las redes sociales, Altagracia Salazar fue otra en emitir su juicio y dijo que el discurso sería un éxito si no existiera una cosa que se llama Google, que tiene toda la memoria y todas las respuestas. Un video se ha hecho viral en las redes sociales, donde se ve a Fernández en 1996 estar a favor de modificar la Constitución para que... El ministerio público sea independiente también otros le respondieron sobre la subida de los precios de productos indicando que los precios que dijo el exmandatario no se corresponde a la realidad vamos a ver señores lo que dijo el micrófono andante estamos en condición de permitir que la justicia dominicana actúe con total independencia es más nosotros estamos promoviendo la idea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 Ahí está en el 1996, el año que yo nací. ¿eh? Años, yo ya. Nací ay, en el 9 ay, de ay, mayo de pues. 1996, un día único para el mundo. <risa> wow, un día ay, único. ay, ay, no, ay. <risa> ese día. Eh, vamos a ver la otra parte. Eso fue en 1996. Vamos a ver ahora eh, eh, cómo él dijo la parte, la parte que, que él dice ahora lo contrario. No lo. lo ¿Dónde está la otra parte? <risa> Señores, en otra parte no tenemos el video listo todavía di, él dice lo contrario a lo que dijo en 1996 entonces, Lionel Fernández Reina no, no está apto ni para hablarle a este pueblo ¿eh? porque si hay un endeudamiento en lo que es nuestro país, es gracias y obra de ese señor, que es el maestro de la corrupción, Lionel Fernández Reina. ¿Eh? Entonces quiere venir a jugar con la inteligencia de los pobres, pero ya eso se acabó, la gente no tiene eso. Lionel Fernández debe coger sus vacaciones tranquilos, su retiro. <risa> Dígalo aquí en el micrófono ese. Entiende, El pollo está a 74 para pesos La Para salir de Leonel Hay que meter los precios Ahí <risa> está el men Entonces está diciendo algo está, Le está hablando mentira al pueblo Está a 74, no está a 100 El pollo Ahí están los precios Entonces el, todo el que tiene un smartphone O tiene un teléfono inteligente No se deje en bobar que eso era antes. Eso era antes, cuando no sí. había tecnología. Usted va y chequea precio de tal cosa en Google y ya. Él mismo contribuyó sí. a la tecnología, que hoy lo puede acabar. <risa> Así, Así mismo es. es cierto. Él contribuyó. Él a contribuyó la a la tecnología. Él optó siempre por, por la tecnología, por el modernismo, que hoy lo puede ahí. Hundir. Claro, porque ¿no? ahí no, porque <risa> que mira, vendió la barrigón. Un 1% al país, los otros para esa gente. Sí. La barrigora es una fuente de trabajo. Ahí pagan... Toda la, eh, ahí pagan todas las sedes. Todas las sedes, la privatizó. Entonces, Lionel no tiene cara, es un sinvergüenza, de venir a hablar al pueblo y ponerle esa bandera atrás. Aparece en Chicoacé todavía. ¿Eh? ¿Sí? No, que hay Qué gente... Hay no, gente, hay hay gente. muchísima ¿no? gente va a votar por él porque claro. él ha hizo rico. Sí. ¿Eh? Un mi papá. Él lo hizo rico, y señores. Se Feli Bautista. Mil millones de pesos, mil. Sobrepasa. Sobrepasa. Sobrepasa los mil millones. Una sola persona. No un patrimonio familiar, porque ellos hay patrimonio. Vicini, eh, eh, corripio, corripio. Que son sí. ricos de cuna. Nació Así un niño es. y es rico. Y es rico. No eh. le falta nada. Por Leonel de aquí, de la Sánchez. Sí. Hombre andaba en un, en un escarabajo. No entiendes. Ahí en el bloque nosotros, Sánchez González Reyes. ¿Me entiendes? Entonces, fue Bautista no no un tipo que la familia, él hizo la familia rica. Y fue en el gobierno de Leonel Fernández. Entonces, dice que, que va a hablar del país. El país no le interesa que Leonel Fernández le hable. Ese ladrón. Delincuente. ¿Entiende? ¿Entiendes? <risa> Que la fuerza del pueblo, ¿cuál pueblo? La fuerza o ladrones. <risa> Realmente. Eso es lo que hay que poner. La fuerza o ladrones. Sin vergüenza, corrupto. Usted dañó el país y quiere venir y venderle, ¿eh? Mira, el papá de la construcción por fin pegó una, gasó. <risa> El papá de la corrupción, Lionel Fernández Reina. Entonces viene y dice, los indios se lo llevó todo Colón. Colón no es un indio aquí. ¿Tú crees que no hay indio todavía? ¿Eh? Aquí hay muchos indios. No, indio se todavía hacen todavía. los locos, pendejos. No creas tú que Villalón es un indio. No <risa> digas, soy tampoco. ¿Entiendes? Entonces, la gente, mira, hay gente aquí que era de Lionel y sabe lo que Lionel ha hecho. Sí. Viaje van y viaje viene vendiendo el país corrupto. Esas nóminas que eran de 30, de, de, de 30 empleados a 600 empleados. Y ninguno iban ni a firmar. Ni a firmar. Ni a ponchar iban. Todo el mundo, tú llevabas la cédula y te ponían a cobrar 40 mil, 50 mil. No puede decir que no. Que yo tenía mi obra, de 60 mil. He Entonces palabra. también. Hay partes, eh, directores, no me no voy a hablar de presidente, directores, que, que han empleado personas de afuera afuera ese pueblo, no pueden emplearlo. Porque ellos iban en contra de este gobierno. Que se busca otro trabajo, como, como, como Durán es infeliz, 20 años, afuera. Que si usted no era de ellos, no, no no lo ponía de ahí con la misma moneda. Si no era ah, de ellos, sí. usted no, si usted no era peledeísta, no iba a trabajar. Entonces, ahí con una, con una ñoñería ahora, eso hay que darle por el pecuezo a toito pues donde más le duele. Claro, sin vergüenza. fue así, fue así, real. Y esa campaña, di que los jipetuses con Danilo. <risa> ¿Eh? 200 jipetas del año. Ah, la agencia la preta. Le G, carísimo. El caso Kirin y Leonel, que Quirino no habló y no nunca se quedó callado. Yo le debe aunque, aunque haya pasado por desapercibido, porque imagínese, siéntese, papá, siéntese aquí. Sí, siéntese, papá, siéntese, por caso, ah, Benny, publicitaria, ahí está, sí. está muy el duro, duro, muy duro. Nosotros, siéntese ahí, tranquilo. ¿Quiere, le mandemos un refrequito? <risa> ah, ok, hasta café, ¿qué café? <risa> ah, ok. <risa> Sí, Para que lo comprara. <risa> pues bien, lo que, iba, lo que iba a decir: este señor no tiene potestad para venir a baile a un pueblo. Vamos a escuchar, vamos, vamos a, escuchar. a escuchar, el ladrón. Que esa institución goza con respecto a la idea de reforma de la Constitución de la República para establecer la independencia del Ministerio Público, la Fuerza del Pueblo considera que ya en su artículo 170.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 Merece discurso, hubiera quedado bonito si no existiera Google, tú, ves. Porque ahí fue donde buscan el video y vieron lo que. Lo contrario. Porque lo que le conviene. Escúchame, es que a usted no el Dice que a poner a la gente loca, la gente le cambió el canal y no lo vio. Quiere poner a la gente loca con su palabreo y su y su corito ladrón. Estoy que está ahí, es un ladrón. Se benefició de él. mucho mucho millonario, un coivata ahí, ¿eh? Claro, manito, porque es una realidad y no es papá tarima. Si tú te haces rico conmigo, cuando yo, yo, tú puedes estar en agua, para todos la los playa, lados. lados te llamo y tú tienes que brincar. Un tatuaje ahí, y diga papá tarima. Oye. Un humano con 27 mil millones de pesos. Ya tú sabes. Ese un es el... humano tendrá algún problema. Es un 20. No debe tener. No, pero no, pues si tiene problemas, hay que se mate. Que se mate. <risa> se, y tiene un problema que se mate. Porque imagínate. Un problema puede tener ese hombre. Uno solo. Uno solo. ¿Qué serán los otros? Que él no metió preso a nadie. Ni Danilo tampoco. De lo de él. Y los supertucanos. Ay, esos eso aviones nunca han tirado un tiro aquí. <risa> <No>. <risa> yo creo ah, que. La, no, si lo han prendido lo tres yo bueno. creo que la, la vez que lo han prendido ha sido los 27 de febrero. Que se cuando vienen si aquí, lo han prendido cuando aquí. tres cuando veces. Era, cuando, venía. cuando vienen aquí a San Francisco Macorís, que lo prenden. Eh, ellos sí. vienen, yo creo que el único pueblo que ha visto su avión volando ha sido este. Si <risa> lo han prendido tres veces, eh, y tiene mucho. Lionel, Lionel nunca metió preso a nadie. Usted me está hablando a mí que este, que, que este gobierno está cogiendo préstamos y que usted quiere que haga. Que no haga nada y se quede con la mano abierta. Ah, pues claro. este gobierno no está haciendo nada porque si lo gritan y se lo lloran. ¿Eh? Y entonces, si usted se va a mudar en una casa y en esa casa se roban o trate, Vea, ¿qué usted tiene que hacer? No es seguro. Que no es seguro. Hasta el mar se está lo viendo, no, el pues, lo claro y usted oh, se, y tiene que comprarlo de nuevo a buscar el cuarto prestado y, y, y amueblar su casa entonces usted, usted quiere que Luis Abinader venga con mano pelada no hay cuarto que de de. o que invierta de lo de ese discurso ¿Eh? fue para echarle vaina al ¿Eh? líder el, del, del, del PLD, de verdad. Echarle vaina al líder de la oposición. Para pa ellos, tú sabes, ellos siempre andan buscando el lado para darle a, a los muchachos de, de, los del otro lado. También, que que, que, que, que, que La, la, la conciencia lo debe estar matando donde esté. Que acabó con esto. Claro. <risa> no. Otro ladrón. Y Vico también. <risa> <risa> Vico. Claro. Es que trae Doctor Fadul un rato de esto. <risa> Para que no hable un ching de eso. Ese, ese, ese, ese sí Hay sabe de eso, no programa